Oh, tengo frío... ¡Oh no! ¡Tiene frío! ¡Yo estoy desnudo aquí en la calle sin abrigo para proveerle! ¡Se va a enfermar! ¡Pues no se hable más, mi querido seguidor! ¡Santo cielo! ¿Pero qué ven mis oídos? ¡Cocupido! Valorando tu complicada situación, Cocupido ha llegado aquí para brindarle un cómodo abrigo a esta bella dama. Deja que mi piel muerta te abrigue, niña ¡Ay!